te dijo y te seguirá diciendo la verdad. Ustedes ya vieron lo que podría estar pasando el día 6 de mayo a las 8 horas 34 minutos. Podría impactar un asteroide que tiene un tamaño aproximadamente entre 13 y 20 metros de diámetro y que viene a una alta velocidad de 18 kilómetros por segundo según la NASA y que está catalogado como potencialmente peligroso y que podría llegar a impactar en la Tierra parece ser que el fin del mundo ya tiene hora y también tiene fecha esperemos que no eh, muchos me han acusado de ser fatalista porque en algunas oportunidades yo había dicho de que se están acercando asteroides que podrían chocar contra la tierra y por suerte no fue así pero como periodista es mi deber anunciarles a ustedes con anticipación de lo que podría estar pasando dentro exactamente de ocho meses nada más ocho meses a lo mejor a usted le parecerá mucho tiempo pero el tiempo es una ilusión y pasa rápidamente ¿me entienden? yo no quiero ser fatalista pero les tengo que decir la verdad una verdad que la NASA está ocultando y que está tratando en todo lo posible de disimularlo pero la cruda realidad es la que yo les estoy explicando a ustedes eh, por suerte el único eh, digamos, asteroide que eh, estalló contra la Tierra y provocó muchísimos daños fue el de Cheraviv entonces en Rusia, acuerdas? hace unos años atrás pero este asteroide eh, era mucho más chico de diámetro, creo que tenía aproximadamente entre 3 y 4 metros pero este tiene aproximadamente de 13 a 20 metros de diámetro y la NASA calcula que en el momento exacto del impacto contra la Tierra podría acelerar a 95.000 kilómetros por hora ¿ustedes se imaginan? lo que podría pasar que semejante mole que debe pesar algunas toneladas la verdad que no, no sé cuánto podría pesar pero yo le calculo que podría pesar 4, 5 o 10 toneladas impacte contra una ciudad o contra a lo mejor una costa muy cerca de alguna ciudad a mil kilómetros por hora sería un desastre y se calcula la NASA por lo menos está calculando que equivaldría a la explosión de 150 bombas de Hiroshima, 230 millones de eh, explosivos de TNT, así que eh, realmente podría provocar un verdadero desastre, estimados amigos, si tuviéramos la mala suerte de que impactara contra la Tierra porque les explico lo que está pasando cuando un asteroide pasa muy cerca por la Tierra la fuerza gravitatoria de la Tierra lo podría atraer y podría modificar su curso y al final podría chocar contra la Tierra ese es el verdadero problema ahora si el asteroide pasa a millones de kilómetros no habría problema pero el problema es cuando pasa de una forma rasante y muy cerca de la atmósfera terrestre, ¿entienden? Así que eh, yo diría que pongámonos a rezar para que este asteroide, que se llama 2009 JF1, impacte contra la Tierra en 8 meses nada más. A continuación, estimados amigos, ya estamos dando la poca información que suministró la NASA para todos ustedes. La NASA calculó que el asteroide que podría impactar contra la Tierra en el 2022 tiene el poder de 150 bombas de Hiroshima. Se trata del cuerpo celeste 2009 JF-1, que podría colisionar contra nuestro planeta el próximo 6 de mayo del año próximo a las 8 de la mañana y 34. Una explosión con el poder de 150 bombas de Hiroshima podría dejar un escenario apocalíptico en la Tierra en 2022. Mucho se habló del fin del mundo en 2012, pero parece que, de acuerdo con la NASA, esta predicción podría ocurrir 10 años más tarde, es decir, el próximo año. Es que la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, ha definido como potencialmente peligroso al asteroide 2009 JF-1, ya que podría impactar contra la Tierra el 6 de marzo del año 2022 a las 8 de la mañana y 34, según ha informado la agencia espacial, aunque también estima que la probabilidad de impacto es de 1 entre 3.800, un 0,026%. La fecha establecida para la colisión se ha concretado tras la observación exhaustiva del asteroide a través de un sistema de monitoreo de colisiones de la agencia espacial estadounidense que cataloga a los objetos cercanos al planeta según su tamaño, velocidad, dimensiones y año en el que se cree que se producirá el impacto. Esta roca espacial es considerada potencialmente peligrosa por la NASA, que la ha calificado como objeto cercano a la Tierra (NEO), lo que significa que está suficientemente cerca como para considerarse una amenaza para la Tierra. Los asteroides son cuerpos celestes, los cuales se mueven en órbitas, ya sean de excentricidad escasa o considerable alrededor del Sol, y cuya inclinación sobre la elíptica puede ser de cualquier ángulo. Algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual, y por lo tanto, de la Tierra, explica la NASA en un comunicado. Estos asteroides son constantemente monitoreados por el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, usando un sistema automatizado llamado Sentry. Este sistema logra medir una gran cantidad de datos que permiten determinar, por ejemplo, que 2009 JF1 es un asteroide Apolo, es decir, que su órbita alrededor del Sol es más grande que la de la Tierra. Según precisa la NASA, Sentry es un sistema de monitoreo de colisiones altamente automatizado que escanea continuamente el catálogo de asteroides más actual en busca de posibilidades de impacto futuro con la Tierra durante los próximos 100 años. Siempre que se detecte un impacto potencial se analizará y los resultados se publicarán inmediatamente aquí, excepto en casos inusuales en los que busquemos una confirmación independiente. Es normal que, a medida que se disponga de observaciones adicionales, los objetos desaparezcan de esta tabla cuando ya no haya detecciones de posibles impactos. Por esta razón, mantenemos una lista de objetos eliminados con la fecha de eliminación. El asteroide 2009 JF1 está actualmente a 375.587.595 kilómetros del planeta, aproximándose a 18 kilómetros por segundo hacia nosotros. Vuela más allá de la Tierra a una velocidad increíble, a 65.293 km por hora. La agencia espacial lo visualizó a través de Sentry en 2009, estimando que mide alrededor de 13 metros de diámetro, o tal vez tenga 20 metros de diámetro. Su impacto contra la Tierra podría causar una explosión equivalente a 230 kilotones de dinamita. Hay que calcular que la bomba de Hiroshima tenía solo 15 kilotones de poder. Si bien la probabilidad de colisión es muy baja, rocas más pequeñas que suelen acompañar al cuerpo espacial pueden ingresar a nuestra atmósfera, arder en ella mientras descienden al suelo, creando meteoros y meteoritos que muchas veces vemos como lluvias de estrellas en el cielo nocturno. Misiones para atacar o desviar asteroides. Las agencias espaciales están trabajando actualmente para elaborar misiones para atacar a estos asteroides que suponen una amenaza para el planeta y poder desviarlos de su trayectoria. Tal es el caso de la nave espacial DART, que será lanzada a mediados de este 2021 con el objetivo de colisionar contra Dimorphos, uno de los asteroides más peligrosos para la Tierra por sus características. DART pertenece a la misión misionera de la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea ESA.